Sé fuerte. No importa por lo que estés pasando ahora, ninguna pena es para siempre, tu situación mejorará. Llora sin tienes que llorar, pero después te valor y levántate, seca las lágrimas y sigue adelante. Nunca te detengas. En la vida, todos pasamos por momentos difíciles. Ya sea una pérdida, un fracaso o cualquier otra forma de dolor, es fácil sentirse abrumado y perder la esperanza. Sin embargo, es importante recordar que estos momentos son temporales y que siempre hay una luz al final del túnel. El mensaje de «Se fuerte» es un recordatorio para nosotros mismos de que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, somos más fuertes de lo que pensamos. No importa lo difícil que sea la situación, debemos permitirnos llorar si es necesario, pero luego debemos levantarnos, secar nuestras lágrimas y seguir adelante. Es importante tener en cuenta que la fuerza no significa que no podamos sentir dolor o tristeza. La fuerza significa que a pesar de las dificultades, seguimos adelante y nos enfrentamos a los desafíos con valentía y determinación. Además, es importante rodearse de personas que nos apoyen y nos brinden amor y comprensión en tiempos difíciles. También es útil encontrar actividades o pasatiempos que nos hagan sentir bien y nos ayuden a mantener una perspectiva positiva. Tener fuerza emocional para afrontar los retos de la vida sugiere que pongamos de nuestra parte para poder afrontar las cosas que tenemos que encarar. Algunas ideas interesantes sobre estas. Aceptación, aceptar la realidad de la situación, incluso si es difícil o desagradable, es un primer paso clave hacia el desarrollo de la fortaleza mental. La negación o la resistencia solo pueden prolongar el dolor y la ansiedad. Mantener una perspectiva positiva, trata de mantener una perspectiva positiva y encuentra la gratitud en las cosas pequeñas de la vida. Practica la gratitud diariamente y enfócate en las cosas positivas en lugar de las negativas. Desarrolla resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar adversidades y recuperarse de los desafíos de la vida. Practicar la resiliencia puede ayudarte a desarrollar fortaleza mental a largo plazo. Practica la autocompasión. La autocompasión es una forma de amor propio que implica ser amables y compasivos con uno mismo, especialmente en momentos difíciles. Practicar la autocompasión puede ayudarte a sentirte más fuerte y seguro de ti mismo. Fortalece tus relaciones. Las relaciones positivas y el apoyo social son esenciales para el bienestar mental y emocional. Asegúrate de rodearte de personas positivas y confiables que puedan apoyarte en momentos difíciles. Practica la meditación y la relajación, la meditación y la relajación pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad y a mejorar la claridad mental y la concentración. Practicar técnicas de meditación y relajación puede ayudarte a desarrollar fortaleza mental. Haz ejercicio regularmente. El ejercicio físico puede mejorar la salud física y mental y ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Haz ejercicio regularmente para mantener un cuerpo y una mente fuertes. El pensamiento positivo es también una de las claves para que tú puedas tener una personalidad fuerte. El pensamiento positivo ayuda porque entendemos que los altibajos son propios de todo proceso. Ya sea de trabajo, ya sea de una ruptura, ya sea de una carrera o de una meta. A riesgo de redundar con algunos puntos, me gustaría compartir contigo algunas ideas del escritor Norman Vincent Peale sobre el pensamiento positivo. El pensamiento positivo puede ser un factor clave en el desarrollo de una personalidad emocionalmente fuerte. Norman Vincent Peale, autor del libro The Power of Positive Thinking, ofrece muchas ideas y técnicas para ayudar a desarrollar un pensamiento positivo y, a su vez, una personalidad emocionalmente fuerte. Aquí hay algunos de sus conceptos clave. Afirmaciones positivas. Peale promueve el uso de afirmaciones positivas para reprogramar la mente y mejorar la autoestima y la confianza. Las afirmaciones positivas son oraciones positivas que se repiten a uno mismo para reforzar pensamientos y creencias positivas. Visualización. Peale también anima a sus lectores a visualizar el éxito y la felicidad en sus vidas. La visualización puede ayudar a crear una imagen mental positiva y aumentar la confianza en uno mismo. Enfocarse en lo positivo. Peale dice que debemos enfocarnos en las cosas positivas de la vida y no permitir que las negatividades nos afecten. Al enfocarse en lo positivo, podemos mejorar nuestra actitud y nuestra perspectiva. Practicar la gratitud. Peale afirma que la gratitud es una parte importante del pensamiento positivo. Practicar la gratitud puede ayudarnos a apreciar lo que tenemos y a enfocarnos en las bendiciones en lugar de las preocupaciones. Creencia en uno mismo. Peal enfatiza la importancia de tener confianza en uno mismo y creer en sus habilidades y capacidades. Al tener una actitud positiva y creer en uno mismo, podemos desarrollar una personalidad emocionalmente fuerte y resistente. Estas son solo algunas de las ideas de Norman Vincent Peale que pueden ayudar a desarrollar una personalidad emocionalmente fuerte a través del pensamiento positivo. Al aplicar estas técnicas y conceptos en nuestras vidas, podemos mejorar nuestra actitud, aumentar nuestra confianza y fortalecernos emocionalmente. Estas ideas son cada vez más útiles porque se aplican a la vida de cualquier persona, aún de aquella que tiene que afrontar etapas duras de su vida. Sin embargo, podemos explorar otras corrientes psicológicas que nos pueden ayudar a desarrollar una personalidad fuerte. La logoterapia es una corriente psicológica fundada por Viktor Frankel que se centra en el sentido y la significación de la vida. Según la logoterapia, la búsqueda del sentido y la significación es una forma de desarrollar fortaleza en momentos de dificultad. Aquí hay algunos de los aportes de la logoterapia que pueden ayudar a desarrollar fortaleza en momentos de dificultad. Encontrar un propósito. La logoterapia enfatiza la importancia de encontrar un propósito o significado en la vida. Al tener un propósito claro, podemos enfrentar los desafíos con más fortaleza y determinación. Aceptar la realidad. La logoterapia dice que debemos aceptar la realidad, incluso si es difícil o desagradable. La aceptación puede ayudarnos a liberarnos de la negación y la resistencia y a enfrentar las situaciones de una manera más positiva y constructiva. Desarrollar resiliencia. La logoterapia también enfatiza la importancia de desarrollar la resiliencia, es decir, la capacidad de superar adversidades y recuperarse de los desafíos de la vida. Al desarrollar la resiliencia, podemos enfrentar los desafíos con más fortaleza y confianza. Mantener una actitud positiva. La logoterapia dice que debemos mantener una actitud positiva y enfocarnos en lo positivo en lugar de lo negativo. Al mantener una actitud positiva, podemos ver las situaciones de una manera más optimista y constructiva. Buscar el sentido en las dificultades. La logoterapia también dice que podemos encontrar el sentido en las dificultades y aprender lecciones valiosas a través de ellas. Al buscar el sentido en las dificultades, podemos desarrollar una perspectiva más positiva y aprender a superar los obstáculos de una manera más efectiva. Estos son solo algunos de los aportes de la logoterapia que pueden ayudar a desarrollar fortaleza en momentos de dificultad. Al aplicar estos conceptos en nuestras vidas, podemos mejorar nuestra actitud, aumentar nuestra resiliencia y fortalecernos emocionalmente. En las bases más profundas de la logoterapia, la búsqueda de un propósito es lo que en verdad nos aporta la capacidad de afrontar las dificultades. Pero ¿de qué manera podemos responder a la pregunta de un propósito? Es decir, ¿sabes por qué existes? En la logoterapia, la búsqueda del propósito o sentido es fundamental para el bienestar emocional y la realización personal. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para encontrar tu propósito según la logoterapia. Conoce a ti mismo. La logoterapia dice que debemos conocernos a nosotros mismos profundamente para encontrar nuestro propósito. Esto incluye explorar nuestras fortalezas, debilidades, valores y pasiones. Reflecta sobre tus intereses y pasiones, haz una lista de tus intereses y pasiones y reflexiona sobre cómo puedes integrarlos en tu vida de una manera significativa. Examina tus experiencias, revisa tus experiencias pasadas y reflexiona sobre qué te hizo sentir realizado y satisfecho. Hay un hilo conductor en tus experiencias que pueda señalar tu propósito. Escucha tu intuición. La logoterapia dice que debemos escuchar nuestra intuición y seguir nuestro corazón. Si sientes una llamada interior hacia algo, es posible que sea tu propósito. Experimenta. No tengas miedo de experimentar y probar cosas nuevas. A veces, la mejor manera de encontrar tu propósito es probar diferentes cosas y ver que te hace sentir más satisfecho y realizado. Conecta con los demás. La logoterapia también dice que debemos conectarnos con los demás y servir a los demás para encontrar nuestro propósito. A veces, nuestro propósito puede estar relacionado con cómo podemos ayudar a los demás. Estos son solo algunos de los pasos que puedes seguir para encontrar tu propósito según la logoterapia. La búsqueda del propósito es un proceso continuo y puede llevar tiempo, pero al seguir estos pasos y ser paciente contigo mismo, puedes encontrar el sentido y la significación en tu vida. Basado en cada una de estas bases y consejos, es más fácil para ti desarrollar una autoestima sólida y con ello la fortaleza, porque te conoces, porque sabes de qué estás hecho y te es más sencillo afrontar cada cosa que en la vida busca derribarte tu capacidad de ser fuerte está estrechamente relacionada a tu capacidad de interpretar la realidad, en virtud de esa capacidad puedes darle un significado trascendente a tus vivencias. En lugar de sentir pena por ti mismo, por las circunstancias, puedes simplemente entender que Dios da sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Es elemental que esta premisa se quede grabada en tu mente como parte de lo que a ti te hace hace eso un guerrero. Desarrollar esa capacidad cognitiva de asimilar tu realidad y verte a ti mismo como un guerrero es algo elemental, porque literalmente cambia toda tu percepción. Ya no eres presa de la suerte, sino dueño de tu destino y de las acciones que tomes. Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Esta frase es un recordatorio de que las adversidades y dificultades que enfrentamos en la vida son oportunidades para fortalecernos y crecer. Aquí está un artículo que desarrolla esta idea. La vida no es fácil y, a menudo, nos enfrentamos a desafíos y adversidades que parecen insuperables. Sin embargo, estas situaciones no son un castigo, sino un regalo disfrazado. Dios. O la fuerza divina que cada uno de nosotros entienda da sus mejores batallas a sus mejores guerreros esta frase nos recuerda que somos guerreros y que tenemos la fortaleza y la determinación para superar cualquier adversidad las dificultades que enfrentamos son oportunidades para crecer y fortalecernos cada vez que superamos una dificultad nos volvemos más fuertes y confiados en nuestras habilidades y capacidades sin embargo para convertirnos en los mejores guerreros posibles, debemos tener una actitud positiva y una fe inquebrantable. Debemos creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad de superar cualquier obstáculo. Debemos estar dispuestos a luchar y a no rendirnos, incluso cuando las cosas parezcan imposibles. Además, debemos aprender a ver las dificultades como oportunidades en lugar de obstáculos. En lugar de centrarnos en los problemas, Debemos buscar soluciones y ver las dificultades como una forma de crecer y mejorar. Debemos tener una perspectiva positiva y enfocarnos en las bendiciones en lugar de las preocupaciones. En resumen, Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, es un recordatorio de que las adversidades y dificultades son oportunidades para crecer y fortalecernos. Debemos tener una actitud positiva, una fe inquebrantable y ver las dificultades como oportunidades para convertirnos en los mejores guerreros posibles.